Quiero que no pudieron asistir a, a este encuentro. Entonces, en este momento estoy... Ahí está. Bien, entonces, eh, a, a, ahora voy a, a compartir mi pantalla con ustedes. Si sí, por favor, me dan una retroalimentación siempre, si están pudiendo visualizar, en este caso, el curso. Ahora estoy compartiendo mi pantalla con ustedes. Sí, excelente profesor, ahora ya solucioné mi problema. ¡Ah! ¿Qué suerte, excelente, un gusto saludarte, profesor. Buenos días. Buen día. Bien, entonces, estamos en nuestro curso, vamos a, a, a mirar un poco las actividades que tenemos eh, planteadas para esta semana. Para esta semana, o sea, para entregar hasta el domingo, tenemos tres actividades que son la tarea A5, la A6 y la A7. La, ta la tarea A8 está dividida por grupos. Ustedes pueden ver que hay varios grupos de trabajo acá. Y este, el objetivo un poco de esta tarea es que ustedes puedan matricularle a, a los compañeros, que ustedes también se puedan automatricular en el curso del, del, del compañero. En este caso, entregar las tareas en el en el curso del compañero y que ellos también entreguen las tareas en, en el curso de ustedes para que posteriormente ustedes puedan calificar y bueno tener un poco esa experiencia de este plantear tareas e ir calificando las tareas. Esto es algo muy interesante y es el trabajo que lo hacemos día a día en, en, un, en un curso totalmente virtual, que es el caso con el cual en este momento estamos trabajando. Entonces, esta actividad A8 depende mucho de la colaboración de todos los compañeros para que podamos sacar adelante. Si en el caso de ustedes eh, consiguen la contraseña de automatriculación para el curso, le envían a los compañeros y los compañeros por alguna razón no se matricularon al curso, no hay ningún inconveniente, eh, simplemente indican que enviaron la invitación pero que no hubo respuesta, entonces eh, tampoco se les puede, digamos, eh, sacar ningún punto porque no hubo respuesta del compañero. Eso quiero aclarar porque siempre me preguntan, ¿sabes que Yo ya tengo toda mi tarea pero no quiero enviar porque todavía nadie se, se matriculó, entonces simplemente ponen eso, ¿verdad? que ya... Ustedes ya cumplieron con su parte, con los otros compañeros, pero que en este caso no, no hubo ninguna respuesta de, de, del otro lado. Comentan eso y no hay ningún inconveniente. Bien, me gustaría primero plantear esta tarea que es la de cuestionario y que es una de las tareas que eh, actualmente son bastante interesantes para, para plantear porque mucho de los, muchas de las cátedras ya están empezando a... A trabajar con, con cuestionarios, eh, lo que le sugerimos un poco a ellos es que este, un poco para, para que estén también para que tengan también un respaldo, que eh, pidan también a sus estudiantes eh, que en el momento del cuestionario tengan en este caso prendido su micrófono y su cámara. Entonces, este, esa es un poco la sugerencia que estamos teniendo para ahora en este momento en el cual vamos a tomar los, los cuestionarios, ¿verdad? Que, que exista un enlace al Meet que lo vamos a ver la otra semana dentro del curso, que los alumnos ingresen a esa reunión antes de comenzar el examen y durante el examen entonces que tengan prendido su, su micrófono y que tengan prendido su, este, eh, su cámara. Esa sería una de las condiciones. La otra sería que, bueno, solamente tengan dos, dos este, pestañas abiertas en el navegador, ¿verdad? Una que va a ser el, el examen propiamente dicho, donde ellos van a estar rindiendo, y la otra donde tiene que estar, este, el, en este caso, el Meet, trabajando para que ustedes puedan hacer un control. Eso por un lado. Por otro lado, también este, que ustedes tienen todo el derecho de en cualquier momento pedirle que les comparta su pantalla a cualquiera de ellos, y que solamente esas dos pestañas tienen que estar abiertas. Eh, y también que en cualquier momento le pueden pedir que muestre el ambiente de trabajo, por ejemplo, donde ellos están rindiendo para ver que efectivamente están rindiendo solos, por ejemplo. Entonces, ese tipo de, de, de cuestionamientos debería de ir ya acá en, en la descripción del cuestionario. Ok, eh, Y vamos a ver ahora eh, los diferentes tipos de, de configuración que tenemos para esto. Bien, eh, eso, eso les comento porque estamos trabajando así con, con los profes que ya tomaron exámenes. Otra de las cosas que, le, que quiero aprovechar este espacio para comentarles es que eh, el horario que nosotros estamos recomendando para que se tomen los exámenes es el horario de la tarde. A partir de las 14.30 más o menos según nuestro nuestro reporte este empieza a, a digamos a disminuir la cantidad de alumnos en el en la plataforma y si tienen una cantidad digamos mayor a 100 alumnos por ejemplo lo que recomendamos es que en este caso este se divida en dos grupos el examen entonces que, que entre primero un grupo a rendir y que después con otro cuestionario entra el otro grupo a tomar el examen esas son algunas de las recomendaciones que tenemos, justamente teniendo en cuenta que, este, eh, si hay una sobrecarga de, de, de participantes dentro de la plataforma, entonces eh, corremos el riesgo de que eh, se no, podamos per perder, digamos, ese examen. Entonces, este, recomendamos que siempre se, se parta en grupos y que se tome en un horario en el cual no haya mucho tráfico. Hasta el momento no, no tuve ningún reporte, digamos, de incidentes de parte de los profes, porque este, toman el examen a, a partir de las dos y media, tres de la tarde, dividen su grupo en 60 alumnos más o menos, y, y hasta el momento eh, no, no hay, por lo menos a, a, hasta a, hasta a mí no, no llegó ningún, ninguna queja, digamos. E, esperemos que siga así. Bien, entonces, yo voy a trabajar también acá por otro lado en mi curso de prueba, ¿sí? porque ahí es donde quiero trabajar. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta acá, ahora yendo un poco ya a, la, a, a las instrucciones que tenemos acá, nos pide que trabajemos en el banco de preguntas y que agreguemos seis tipos de preguntas de diferentes tipos. ¿sí? Pueden ser de verdadero o falso, qué sé yo, dos de verdadero o falso, dos de opción múltiple, dos de respuestas cortas. Eh, qué sé yo, dos de ensayo, dos de emparejamiento, ¿sí? Entonces, cada uno va a, a saber eh, qué tipo de preguntas va a ir agregando y que tenemos que darle un peso de 10 puntos a cada, a cada pregunta. Luego, en un segundo momento, nos pide ya crear y configurar el, el, el cuestionario y dejar el cuestionario listo, ¿sí? Por eso puse 27 de julio y que cierre el 7 de agosto recién, justamente pensando que el otro compañero, de grupo a quien le van a enviar su, su contraseña de matriculación pueda entrar y, bueno, tomar ese examen. La idea un poco es eso, ¿verdad?, de que tomen el examen del compañero y, bueno, que se equivoquen, que, que el, el profe después entre y haga una corrección manual, que se sienta un poco esa práctica, ¿verdad? Solamente vamos a permitir un intento y que... Eh, en, muestre tres preguntas por página, esto recomendamos así porque este, si ponemos todas las preguntas en una misma página en la plataforma a los 20 minutos le saca al alumno si es que no tiene ninguna actividad y si ponemos en todas las preguntas en una misma página y le damos una hora, el alumno va a visualizar eso ahí, pero hace 40 minutos que ya la plataforma ya le sacó de ahí. Y cuando le da en enviar, entonces ahí suele, solemos tener inconvenientes. Y la forma de revisión también. Entonces vamos a, a mirar un poco eso. Y una vez que tengamos nuestras preguntas en el banco de preguntas y una vez que tengamos nuestro cuestionario, eh, eh, configurado, el tercer paso va a ser ingresar en el cuestionario y agregar esas preguntas entonces, lo primero que vamos a hacer ahora es, nos vamos a ir hasta el banco de preguntas, yo estoy en mi curso sí, licenciado, sí, sí. Eh, buen día buen día profesor eh, ese de 20 minutos nomás que tienen tienen tiempo y tiene que cambiar de página, igual nomás si está marcando las opciones en la plataforma, que considera que no hay actividad. Por ejemplo, sí. en el caso de Multiple Choice. Sí, igual. Porque la plataforma lo que nos hace es esto, no, no cambia esta, esto que vos ves acá, esta URL no cambia. Ah, ya, ya. Y, y este, este movimiento es lo que necesitamos que exista en la en la plataforma, entonces por cada, si, si cargamos por decirte en una página cinco preguntas, el estudiante selecciona esas cinco preguntas ¿verdad? y le da en siguiente para avanzar a las siguientes cinco preguntas, entonces esto se va a ir moviendo, Entiendo. siempre se va a ir moviendo, esa es la razón profesor Entiendo, con cambio de página cambia el URL Ah sí, sí cambia la URL y, y, y le, le, le ubica que está trabajando Excelente, muchísimas gracias. Esa aclaración Así. es importantísima. Dale, profe. Cualquier cosa me, me interrumpe. si sí, ustedes saben que estamos para eso. Bien, entonces lo que tenemos que hacer ahora es tenemos que trabajar en el banco de preguntas. Se puede hacer, eh, se puede hacer a la inversa. Se puede hacer a la inversa. Uno puede primero ir a activar la edición, crear el cuestionario y dentro del cuestionario agregar las preguntas se puede hacer. Lo que ahí obtenemos es que este, esas preguntas después se quedan un, un tanto desordenadas dentro del banco de preguntas y el objetivo un poco es tener ordenado el banco de preguntas. Entonces, si nosotros estamos trabajando en una asignatura que tiene 10 unidades temáticas, entonces por cada unidad temática nosotros vamos a crear una categoría y vamos a tener todas las preguntas de esa unidad en esa categoría todas las preguntas de la siguiente unidad en la otra categoría y así sucesivamente entonces eh, se, se vuelve el banco de preguntas está ordenado no va a estar todas las preguntas mezcladas ahí sino que van a estar ordenadas por en este caso por módulos y el, en el momento en el cual uno necesite por ejemplo ir a, a sacar la pregunta de ahí le es mucho más fácil ubicar esas preguntas entonces esa es la razón por la cual vamos nosotros a trabajar desde el banco de preguntas. Yo me voy hasta ver más ahora y el banco de preguntas se encuentra dentro de la administración de nuestro curso y está acá, banco de preguntas. Dentro del banco de preguntas lo que vamos a hacer es vamos a crear lo que se llaman categorías y las categorías son las que eh, nos van a ayudar para conseguir ese orden, ¿sí? entonces, lo que vamos a hacer ahora es vamos a crear una categoría por ejemplo, le podemos llamar unidad 1 este usuario alumno esto es lo único que necesitamos acá el nombre, la descripción si lo queremos lo ponemos no hay ningún problema, añadimos la categoría y Después fíjense que eh, esa categoría ya me lo creó eh, acá. Entonces tengo que ir hasta unidad. 1 un usuario alumnos. Acá está. Esto fue lo que creamos ahora. Y fíjense que acá me indica un 0. Eso significa que no hay ni una pregunta eh, asignada a esa categoría. A ese grupo, digamos. Entonces, uno puede ir creando otra categoría. Por ejemplo, unidad 2. Este estructura estructura y organización de un curso, entonces en la unidad, en, el, en, el, en la categoría unidad 1, yo voy a agregar todas las preguntas relacionadas a esa unidad 1 y en esta unidad 2 que es de estructura y organización de un curso, voy a agregar todas las preguntas que correspondan a esa categoría, bien, eso es todo lo que hacemos acá, una vez que eh, trabajamos acá en las categorías, este uno puede ir ya acá en la pestaña preguntas y empezar a cargar ahí sus preguntas. Es muy importante siempre que tengamos ya nuestras preguntas preparadas en, en, un, en un Word, por ejemplo, para poder ir trabajando dentro de este banco de preguntas. Antes de, antes de, de continuar con esto, quiero comentarles que si uno, por ejemplo, tiene preguntas en un curso dentro de la plataforma, puede, este, primero puede, yo todas las preguntas que tengo, por ejemplo, en, este, en, en mi banco de preguntas de este curso, yo lo puedo exportar, ¿sí? Entonces yo puedo llevar todas mis preguntas en un archivo, ¿verdad? Y lo puedo descargar y posteriormente ese archivo, en, ya sea en esta plataforma o en otra plataforma, por ejemplo, estoy trabajando en, en otra universidad, por dar un ejemplo, que usa el, la misma versión, entonces yo puedo importar nada más mi pregunta y tener todas esas preguntas ahí. O en todo caso, estoy enseñando eh, anatomía, por dar un ejemplo nada más, en la sede central y estoy también dando anatomía en la en este caso, en la filial de Santa Rosa. Entonces, yo puedo importar mis preguntas de un curso, ¿verdad? De, de, de, del, porque son cursos separados, en este caso. Eh, eh, y Primero, exporto, digamos, de, de este curso y luego entro en mi otro curso, siempre en el de anatomía, pero en este caso en el de Santa Rosa, e importo esas preguntas. Y lo voy a tener listo ahí, para no estar trabajando dos veces. Para eso es interesante importar y exportar las preguntas. Bien, ahora ya nos vamos a lo que son las preguntas y uno acá puede agregar las preguntas ¿Cómo creamos las preguntas lo creamos acá le decimos quiero añadir una pregunta y lo creamos ahí pero uno acá antes de avanzar a eso debería de seleccionar a qué categoría va a corresponder las preguntas con las cual va a empezar a cargar y entonces uno elige acá estas preguntas con las cuales voy a trabajar ahora, corresponden a la unidad 1, usuario, alumno. Y ahí es donde voy a cargar mis preguntas. Fíjense que por el momento, dentro de esta categoría, no tengo ninguna pregunta. Y ahora sí estoy en condiciones ya de, por un lado, ya tengo seleccionada mi categoría, y por otro lado, ya, ya voy a comenzar a cargar las preguntas. Las opciones... Yo tengo acá, que son las la que están en, en el video, solamente voy a tomar algunos ejemplitos nada más, para, eh, para el ejemplo, porque el, el resto de ustedes ya lo tienen. Las preguntas las clásicas son siempre las de verdadero o falso, ¿verdad? Lo, lo que más se utilizan. Entonces lo que hacemos es, primero, seleccionamos el tipo de preguntas, le indicamos que queremos agregar esa pregunta, y acá agregamos el nombre de la pregunta. El nombre de la pregunta, el alumno no lo va a ver. Eso es solamente información para nosotros. Entonces, yo utilizo normalmente unidad 1, 1, pregunta 1. Y le indico después qué, a qué se refiere esa pregunta. Entonces, en, en este caso va a ser este crear usuarios. Entonces, le indico que se relaciona con, con ese tema y acá acá es donde va a ir el enunciado de esta pregunta entonces yo le indico acá el enunciado de la pregunta verdad y acá abajo le indico cuántos puntos va a valer eso recordemos que yo voy a respetar en este caso eh, acá que me indica que cada pregunta tiene que tener un valor de 10 puntos sí acá pero esto les quiero comentar, estimados docentes, que se puede cambiar después cuando uno agrega las preguntas dentro de la, en este caso, dentro del cuestionario. O sea, lo que, lo que nosotros definimos en ese punto en particular no está escrito en piedra. O sea, yo puedo definir que esta pregunta pueda valer 10 puntos acá, pero cuando traiga después esa pregunta en el cuestionario, tengo la posibilidad de cambiar el puntaje por defecto y la plataforma me lo va a tomar sin ningún problema. Entonces, acá es donde defino cuántos puntos va a, a, a, el, el valor eh, a puntuar y acá es donde le indico si este enunciado que está arriba es verdadero o es falso. En este caso es en un enunciado que este es falso porque el correo electrónico es, digamos, eh, es, es fundamental acá porque es ahí donde nos van a llegar este... Si es que queremos recuperar, por ejemplo, eh, nuestro usuario, entonces nos llega en el correo. Si un profesor, por ejemplo, escribe en, en un foro o responde en un foro, entonces eso se replica en el correo. Entonces, este, eso es muy importante. Entonces, la respuesta correcta es falso. acá. ¿sí? Entonces, si el alumno me responde verdadero, yo le puedo poner inclusive... Le puedo poner inclusive una retroalimentación y le digo, incorrecto. El correo electrónico es un dato fundamental para el usuario de la plataforma. ¿Ok? Entonces... El alumno en el momento en el cual haga su revisión y, y si el alumno puso que eso era verdadero, esto le va a aparecer como retroalimentación de por qué se equivocó. Y esto, lo mismo le voy a copiar correcto y ahí le doy una retroalimentación cuando elige falso. Obviamente va a tener 10 puntos. Eh, esto es cuando es este, cuando múltiples intentos, eso qué significa que si un cuestionario uno, por ejemplo, lo pone en, eh, para que el alumno lo pueda completar dos o tres veces cuando es una prueba formativa, por ejemplo, entonces si ya se equivocó ahora y se vuelve a equivocar en el siguiente, entonces ya le puede penalizar con un punto. Bien, entonces acá lo único que hago es guardo los cambios. Los cambios, y ahora lo ya tenemos creada nuestra pregunta. Lo que yo siempre recomiendo, estimados docentes, es que ustedes siempre hagan una vista previa del, de lo que hicieron. sí entonces primero para ver cómo va a quedar, digamos, esa pregunta, y lo otro es para probar si esto está bien o mal recordemos que esta era una respuesta falsa y yo le puse que es verdadero entonces eh, acá ya me indica el rojo me indica que la respuesta no es esa y acá me pone verdad la retroalimentación y luego me indica que esa respuesta es falsa entonces eh, uno va probando eso eso es lo recomendable siempre que uno vaya probando el otro ejemplo que tenemos acá es un, un tipo de pregunta que se llama preguntas de tipo emparejamiento. Entonces, este tipo de pregunta se utiliza cuando uno tiene un concepto y le quiere emparejar, digamos, su definición. Entonces, uno selecciona el tipo de preguntas y lo que hacemos es ponemos el nombre de la pregunta que recordemos el alumno no lo va a visualizar. Uno, pregunta dos. Y esta pregunta para mí está relacionado con lo que sería el bloque central del curso. Entonces, le indico, ¿verdad? Esto para que cuando yo mire en el banco de preguntas, también sepa a qué se relaciona esta pregunta. Es un dato importante para el docente. Bien, entonces, uno eh, pone eh, el, el enunciado de las preguntas acá arriba. Pone el enunciado, un pequeño enunciado de las preguntas, y acá abajo, entonces, pone cuánto es la puntuación para esto. Y acá, muy importante, si queremos barajar. Barajar, ¿qué significa? Que para cada alumno le va a aparecer en un orden diferente, por un lado, eh, la, la, la visualización. Y por otro lado, también va a barajar el orden de la respuesta para cada uno de ellos. Entonces, yo suelo barajar esto sin problemas. Y acá está la pregunta uno, qué es lo que va a ir ahí, el diagrama semanal y le, en respuesta le ponemos el concepto relacionado y esta, esta es su definición, bien le ponemos ahí, luego paso a la segunda opción que sería el diagrama de temas acá, concepto y al lado una definición Ahí. Paso a la pregunta 3. Y luego su definición. Y muy importante acá: cuando estemos trabajando con este tipo de preguntas, vamos a añadir tres espacios en blancos más. Siempre tenemos que trabajar con las respuestas distractoras. Entonces, a partir de la pregunta 4 ya eso se queda vacío, no va a haber ninguna pregunta, pero sí voy a agregar una respuesta distractora que va a ser muy parecida a las respuestas que tienen que tener las preguntas que están más arriba, pero que realmente no corresponda. Entonces, eh, acá va mi primera distractora, fíjense que acá la pregunta, ya no hay más preguntas, sino que simplemente le pongo las distractoras abajo. Entonces, voy a tener tres conceptos con cinco posibilidades de respuesta. Una vez que tenga esto, simplemente le doy en guardar cambios. Y ahora vamos a visualizar. Esto es muy importante. Siempre yo les recomiendo invertir 30 segundos en esto y comprobar diagrama semanal. Fíjense que... Acá me está barajando el orden, ¿sí? Me baraja el orden y también después me va a barajar acá el, la, la respuesta. Organizada por semanas. Que es por temas. Por temas. Y el de foro. Me voy a equivocar a propósito. Ahí. Y voy a comprobar. Enviar y terminar. Y acá me indica que estos dos están bien y que acá... Este está mal y después me indica cuáles son las respuestas que corresponden a cada uno de ellos. Y después él se va a encargar de asignarle la calificación que corresponda de esos 10 puntos. Este, eh, esta comprobación, como les digo, profe es muy muy importante. Bien, ahora voy a pasar al otro tipo de preguntas con las cuales solemos trabajar siempre. Y que son las preguntas de, del tipo este, selección múltiple con, en este caso, con varias respuestas. Entonces, voy a trabajar con selección múltiple. Tengo que agregar o crear una nueva pregunta y tengo que indicarle que la pregunta que quiero agregar es de opción múltiple. Esta de acá. Le indico que sí. Ahí. Esta es la unidad 1, es mi pregunta 3, y esta pregunta está relacionada con el bloque de navegación, entonces el bloque de navegación. Ok, le indico eso acá, esto sería mi enunciado de las preguntas, y acá abajito vamos a trabajar con la puntuación por defecto que por el momento le voy a poner 10 puntos, que un poco exagerado ya, pero es solamente para el ejemplo. Acá dejamos las cosas como están, acá es donde uno indica si este, esta pregunta va a tener una única respuesta o si va a tener varias respuestas. Este es un punto clave acá para, para definir. Como yo estoy preparando esto para que tengan en este caso varias respuestas, entonces tengo que indicarle que va a tener varias respuestas. ahí. Y acá otra vez, esto es algo muy importante, donde me pide barajar las respuestas. Esta opción es recomendada si es que no existen respuestas del tipo A y B son correctas, o todas son correctas, o solo B es correcta, o ninguna es correcta. Entonces, si nosotros tenemos ese tipo de respuestas, esta opción tiene que estar desmarcada. ¿Por qué? Porque eh, nosotros necesitamos que no cambie de orden las respuestas. Entonces, si nosotros tenemos activada esta opción, la A que nosotros pensamos que el alumno va a ver, puede ser la, la opción B en este caso. Y el alumno, entonces, ahí va a... Eh, tiene muchas probabilidades de, o en todo caso, eh, todas son correctas, puede estar arriba o ninguna es correcta, puede estar abajo. Entonces se pierde ese orden. Como no es el caso mío, yo voy a barajar las respuestas ahora. Y acá es muy importante. sumado me van a dar 100%. Entonces empiezo, inicio acá, como estoy barajando no importa después y acá le indico que si marca el alumno va a tener un peso de 20%. En la elección 2, que es área personal, lo mismo, le indico eso acá y después acá le indico que esto va a tener un peso de 20%. Avanzo para la elección 3, calendario, y lo mismo, le indico que esto va a tener este 20%. Si tenemos 4 respuestas, serían 25 para cada una. Si tenemos 3, bueno, ahí depende, ¿verdad? Puede ser 30, 30, 40 o 35, 35, 30. O la otra opción que está disponible acá, que es la 33,33%, 33%, que finalmente después te lo va a prorratear para un 100%. Se fue, Miguel. Wataru, ¿vos me escuchás, Guataru? Sí, profesor, se fue, Miguel. Ah, pensé que yo fui y me fui. <risa> no, no se escucha nada. No, no se, escucha. se fue, Miguel. <risa> Ah, no se fue. sí, le vuelvo a seguir clases. Le vuelvo a sí. seguir. No te escuchamos, Miguel, no te escuchamos. Perdón, perdí mi conexión. Ahora okay. sí. ahora sí. Este, hasta hasta qué punto me, me pudieron seguir hasta hasta esta edición hasta acá. Sí, hasta la edición de multiple choice con opciones Ah, ok. Hasta 33.3. Sí, eso es cuando estamos teniendo tres, tres respuestas y bueno, hay que distribuir siempre como para que nos dé ese 100%, ¿sí? Eso es muy importante. Y ahora es mi elección 5 que voy a tener sobre 20. Bien, acá viene otro tema que hay que tener en cuenta. Vamos a añadir tres espacios en blanco. Y también... No, ahora... señor, no se ve la presentación. Bien. este Gracias. Voy a, voy a fijarme un poco ahora. Eh... ¿Qué tal ahí? Ahora sí se ve. Ahora sí. Ah, gracias, gracias. Bueno, lo que hice fue... Hasta el momento eh, agregué las 5 cinco, las cinco opciones, ¿verdad? cada uno con 20%, y ahora estoy añadiendo otros campos más. Y voy a añadir unas respuestas que son distractoras, pero estas distractoras yo les recomiendo que lo penalicen. Lo penalicen porque este, el alumno también se puede hacer el letrado, digamos, acá, y este puede marcar todas las respuestas y si nosotros nos penalizamos siempre va a tener un peso de 100% para ellos. Entonces, yo lo que suelo hacer es penalizar esto. Si ellos se equivocan, entonces no pasa nada. Si marcan todo, va a tener 0%. Porque ya hubo casos en, en donde ocurrió eso. Entonces, yo puedo penalizar esto a menos 50%. Obviamente, si de repente eh, selecciona uno de ellos o los dos, entonces él va, va a interpretar y nunca va a hacer un puntaje negativo, ¿sí? Bien, entonces una vez que tengamos esto, guardamos los cambios. Y ahora vamos a mirar cómo queda esto. Vista previa. Y acá está cursos, archivos privados, calendario, área personal y participantes. Vamos a ver si selecciono uno más. Enviar y terminar. Y acá me indica que esto no corresponde, pero esto también él me tuvo que... después descontar. Ok. Eso, eso es lo que hace si es que lo, lo, lo, lo, lo ponemos así. O sea, de, de todo esto, le da un, un 50%. Y si se quiere hacer el vivo y marca todito, entonces le va a dar 0%. Y si selecciona, si no está seguro y selecciona solamente los 4 que sabe, entonces le va a dar el 80% y le va a distribuir el puntaje ahí. Y si obviamente selecciona los 5 bien, le va a dar los 10 puntos es así bien entonces ya tenemos la de multiselección con varias respuestas y este en honor al tiempo solamente voy a agregar un tipo de preguntas más y voy a trabajar solamente sobre cuatro este, eh, a ver uno podría ser el, el de respuestas cortas y el otro el otro tipo de preguntas que existe acá es el de tipo ensayo este es el único tipo de pregunta que la plataforma no nos va a calificar de forma directa entonces nosotros sí o sí tenemos que entrar mirar la respuesta del alumno y de acuerdo a la respuesta que introdujo el alumno asignarle el puntaje si seleccionamos este tipo de, de preguntas tenemos que saber eso, ¿verdad? Que sí o sí tenemos que entrar a calificar. La otra sería la de respuestas cortas que nosotros ponemos este... Ponemos acá el, el enunciado. Voy a trabajar sobre 10 para este de acá. Y este... Ahí está, complete el espacio. Y así. Y esto está relacionado con cuestionario. Entonces, el alumno lo que me tiene es que completar el espacio punteado con la palabra que falta. Y acá le tengo que pasar la respuesta. La respuesta 1 puede ser cuestionario y esto tiene que tener un peso de 100%. Puede ser que el alumno tenga otra respuesta, por ejemplo, un, eh, a ver, el módulo, qué sé yo, le puedo valer evaluación. ¿verdad? Como, un, como un test o un test ahí en este caso si yo considero que el alumno me, me, me, me completa con eso le doy 100% o el alumno por ejemplo me escribe la primera C mayúscula entonces le indico también que no hay problema que tome sobre 100% y ahora guardo los cambios una vez que guarde los cambios entonces yo tengo que siempre tratar de comprobar y ver cómo queda esto, entonces le indico acá cuestionario y comprueba, y ahí está, compruebo que esté todo bien y ahora ya estoy seguro, bien, hasta el momento lo único que hicimos fue trabajar esta primera parte donde creamos las categorías y las preguntas, ahora llegó el momento de crear nuestro cuestionario propiamente dicho. Y eso es lo que vamos a, a ver ahora. El cuestionario lo hacemos también en dos momentos. Primero vamos a configurar y en un segundo momento le vamos a, crear, a agregar esas preguntas que están en el banco de preguntas. Bien, entonces yo me voy a ir hasta acá. Ya tengo activada la edición de mi curso. Si yo no tengo activada la edición de mi curso, no voy a poder poder agregar mi cuestionario. Entonces sí o sí necesito activar la edición de mi curso y posteriormente voy para añadir una actividad o un recurso. Añado mi actividad o un recurso y selecciono de la lista cuestionario. Una vez que lo tenga listo, lo selecciono y acá le puedo poner, por ejemplo, prueba Evaluativa eh, o prueba formativa puede ser también primer parcial. Y acá es donde tenemos que poner las condiciones del examen. Por ejemplo, este examen será grabado. El alumno debe Tener su cámara y micrófono activado. El docente en todo momento puede pedir que comparta la pantalla. Y así sucesivamente. Eh, está prohibido hablar durante el examen el alumno debe estar solo en el lugar donde se va a tomar el examen el alumno no debe tener su celular prendido por ejemplo y solo lo puede tener prendido si lo va a usar como eh, para conectarse a la Reunión del MIT. Y todas las reglas tienen que ir acá. Después pueden poner que el examen tiene una duración de qué sé yo, 30 minutos. Pero todas las reglas deberían de ir acá. Sí. Y lo ideal sería en ese caso que este para respaldarse un poco también, profe, que se grave eso realmente ponen en una grilla ahí y están mirando en el momento en el cual. Y cualquier cosa que ustedes escuchen o, o, o tengan, digamos, alguna sospecha, les pueden pedir que comparta la pantalla o que gire, por ejemplo, la cámara para ver que están solos. ¿Mm? Eh, sola, solo dos pestañas abiertas, uno para el examen, otro para la videoconferencia ok y después las reglas que ustedes seguramente van a agregar, bien, eso debería de ir acá, ahora vamos a lo que nos interesa esta temporalización es lo que nos pide acá nos pide que, que esté el 27 de julio hasta el 7 de agosto, entonces activamos acá activamos acá, activamos acá y le indicamos, quiero que esté desde el 27 hasta el 7 de agosto. Y acá según nuestra regla, eh, desde las 18 hasta las 23.30. Entonces me voy hasta acá, 18. Fíjense que esto eh, pongo así eh, para, para que ustedes lo puedan tomar en cualquier momento, pero si es una prueba eh, de tipo primer parcial o una formativa, tal vez una formativa se ponga así sin problema. Pero si es un parcial, entonces se define un horario y en ese horario tienen que entrar todos. No, no, no dejamos, digamos, tanto tiempo. Y normalmente acá se define la misma fecha eh, y solamente se pone, eh, se cambia en el horario y se limita el tiempo, entonces hasta las 23 y 30, sería hasta las 23 y 30, bien, y acá es donde nosotros habilitamos el límite de tiempo, ¿sí? entonces siempre dependiendo, dependiendo de, dependiendo de la extensión del cuestionario también, hay algunos por ejemplo, que ponen 50 preguntas y le dan 60 minutos, ok, por dar un ejemplo, entonces, si yo le voy a dar 60 minutos, le indico acá, ok, en este caso como son solamente, para mi ejemplo, son solamente 4 preguntas, yo creo que con 10 minutos eso ya sería suficiente, pero si vamos a seguir acá, nos pide que esto esté en 30 minutos, entonces yo voy a poner nomás también acá 30 minutos, es solamente mi ejemplo. Y en cuanto eh, a cuando haya terminado, el envío debe hacerse antes eh, que termine, de lo contrario no se contabilizará Esto es una opción, digamos, a veces nos, nos suele crear inconvenientes porque este sí o sí el alumno está presionado a enviar antes porque si no, no le va a valer nada a su trabajo. Lo ideal sería que el envío se realice automáticamente. Llega estos 30 minutos y la plataforma dice, bueno, está todo bien, agarra todo lo que hay acá, eh, lo que haya completado el alumno y lo envía solo. Ahí ya el alumno ya eh, lo que hizo, hizo y lo que no hizo ya no, ya se quedó ahí. Y acá en intentos permitidos. Como les dije, un, si es una prueba eh, formativa donde uno pone un cuestionario para que los alumnos eh, puedan eh, tomar el cuestionario y para que puedan aprender de sus errores, uno puede inclusive indicarle que este cuestionario va a tener tres intentos. ¿Ok? Y si le, le indica así, entonces si el alumno de 50 preguntas respondió 20, después toma en el segundo y, y va, digamos, este, aprendiendo de sus errores, entonces... Eh, no hay problema, pero si es una, una un parcial, por ejemplo, dejamos en uno acá. Fíjense que si yo pongo acá este tres intentos, por ejemplo, se abre una opción más. ¿Para que Para que pueda tomar la más alta o para que pueda tomar el promedio de calificaciones de esos tres intentos o para que tome el primer intento o para que tome el último intento. Eso en el caso de que existan más de un intento. Pero si yo elijo uno acá, fíjense que eso desaparece de ahí. Y va a tomar, obviamente, si hizo de 50, si hizo 10, lo va, va a tomar ese 10. Siempre va a tomar el, el más alto en este caso. Como pide acá poner en un intento, dejo en un intento. Y acá es donde, en el esquema, es donde uno define cuántas preguntas va a ir en el en la, por página. Podemos poner una, una pregunta por página o podemos poner todas las preguntas en una página, pero esto es lo que yo les había comentado, que si ponemos todas las preguntas en una página, a los 20 minutos ya le sacan nuestros alumnos. Entonces, lo ideal siempre sería trabajar con eh, poner cada cinco preguntas por página, por ejemplo, si tenemos un cuestionario de 30, 40, 50 preguntas, para que ellos vayan respondiendo y para que esta URL que ven acá vaya a ir cambiando. En mi caso, yo voy a poner ahora para dos preguntas porque solamente preparé cuatro ahora para mi ejemplo y fíjense que acá hay una opción que se llama mostrar más esta opción es interesante porque hay algunos docentes también de la facultad de ciencias médicas que están trabajando con con este el método de navegación secuencial qué significa eso que si yo pongo en secuencial y tengo 50 preguntas y aparte de eso yo estoy barajando mis preguntas y estoy barajando las respuestas mi alumno va a tener esas cinco preguntas en pantalla. Tiene que responder esas cinco preguntas y avanza a la siguiente página. Si avanza a la siguiente página, ya no puede volver a la, a la página anterior. Entonces, tiene que avanzar secuencialmente. La otra opción es cuando tiene la navegación libre. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo estoy en la página 1, puedo saltar a la página 5. O puedo avanzar a las 2, a las 3 y de las 3 puedo volver a la 2, puedo retroceder. Pero si yo tengo la secuencial, entonces tengo que completar esas 5 avanzo, completo esas 5 avanzo, completo esas 5 avanzo. Si por ahí completo unos 4 preguntas y avanzo, esas esa preguntas que no respondí, ya no ya no puedo más responder. Entonces, hay algunos docentes que están trabajando así, les comento para, para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Licenciado, eso también hay que comunicar entonces al estudiante, ¿eh? Porque sí, eso... exactamente, profesor, y eso va acá, acá sí. va, si van a hacer eso, van a... el examen va a ser secuencial, o sea, el paso de, de una página a otra va a ser secuencial, ¿verdad? Eh, y por lo tanto una vez que respondan a las preguntas y avancen a la siguiente página, ya no van a poder volver a la página anterior. Y ahí le explicaba que, Sí o si sí tiene que responder todo eso eso eso eso eso sí o sí tiene que ir ya acá debería de ir acá inclusive se le, se le puede comentar antes porque todos van a entrar en la videoconferencia que eso va a ser así y que tengan cuidado pero es muy importante profe lo que acotaste eso tiene que estar acá acá tiene que estar entonces las reglas siempre claras eh, yo lo voy a dejar por el momento yo le voy a dejar libre pero les comento que esta posibilidad existe y siempre va a quedar a criterio de cada docente configurar su cuestionario como le parezca mejor el comportamiento de las preguntas ordenar las respuestas Sí, eh, si es que eh, no tengo respuestas del tipo A y B son correctas B y C son correctas entonces voy a ordenar al azar las respuestas cualquier orden. La retroalimentación diferida, sin problema. Y acá, entonces, paso a las opciones de revisión. Esta opción que dice inmediatamente después de cada intento, es una opción que suele crear nerviosismo a los alumnos en el momento del examen. ¿Por qué? Porque cada vez que ya eh, marcaron uno, entonces ya le indica, hiciste bien o hiciste mal. Entonces, eh, crea, digamos, cierto... Eh, cierta tensión en el alumno. Yo suelo desmarcar esta opción, ¿sí? Porque eh, lo ideal sería que si el alumno termina su cuestionario, entonces pueda ver esto. Pero acá hay que tener cuidado. Si hay uno que rindió rápido y ya ve, ya acá puede consultar ya la respuesta, capaz que le pueda pasar al compañero. Entonces, lo que sería recomendable es, ok, le voy a mostrar los puntos. Si él tengo un cuestionario, de una hora y él lo termina en 50 minutos que vea cuántos puntos hizo pero que no vea todavía que hizo bien y que hizo mal y cuando cierre el cuestionario cuando cierre el cuestionario si ponemos un cuestionario de una hora por ejemplo desde las 15 hasta las 16 a las 16 con un segundo entonces si yo quiero que ellos vean cuántos puntos hicieron y en qué se equivocaron entonces para dejarle que ellos vean todas estas opciones entonces ellos pueden hacer una revisión o en todo caso, si ustedes dicen la revisión se va a hacer presencial en, en, por, por dar una idea nada más, entonces le pueden dejar en puntos nada más. Hay algunos que lo hacen así, que si quieren revisión, que se vaya por secretaría, entonces solamente de, le deja para ver el punto. Y si quiere saber en qué se equivocó, bueno, necesariamente eh, lo puede eh, después este aclarar con el profesor, ya sea en, en un sitio físico. ¿verdad? O por videoconferencia donde el profesor después le puede mostrar el resultado. Entonces yo dejo estas opciones marcadas acá, ahora paso a apariencia, sin imagen, yo suelo usar imagen pequeña para que al, al visualizar el resultado del examen pueda ver la imagen de mi alumno. Las decimales yo lo suelo dejar en cero para que ya me haga ya, para olvidarme después de, de, de era, ¿cómo era cuando es más de 0,5 o, o superior a 0,5? Entonces eso ya ya lo dejo en cero, restricciones extra sobre el intento, acá nada, no, no, no, no dejo nada acá, este, y nada, una vez que tenga todo esto de acá, ajuste común al módulo nada que muestra en la página del curso, ahora, si yo puedo, yo puedo crear también mi cuestionario, ¿sí?, y qué sé yo, hoy y mañana es mi examen y yo quiero que eso se vea en el momento del examen nomás entonces yo puedo ocultar para los estudiantes no pasa nada si eso está visible porque el alumno va a poder entrar va a poder ya inclusive ver esas condiciones que va a tener durante el examen pero le va a indicar la plataforma sabes que esto mañana a las 3 de la tarde recién va a estar disponible el, el estudiante no va a poder entrar antes de eso a tomar el examen eso también tienen que tener en cuenta se puede dejar Mostrar en la página del curso para que ellos vean ya esas condiciones del examen, por ejemplo, ninguna restricción de acceso acá. Eh, ahora, si de repente vamos a trabajar con dos grupos separados, entonces eh, de repente hasta se podría restringir acá, pero no es el caso por el momento. Una vez que tenga esto, le doy en guardar y regresar al curso. Ahora, lo único que hice fue configurar mi cuestionario. Ese cuestionario está vacío. No tiene ni, un solo, ni una sola pregunta adentro. ¿okay? Entonces, ahora tenemos que pasar al espacio en el cual tenemos que agregar las preguntas a este cuestionario. Acá. ¿Está vacío el cuestionario? Está totalmente vacío. Este cuestionario me indica que está abierto acá, que está abierto acá, el límite. Acá está también, esto me lo pone la plataforma. Esto que está acá, me pone la plataforma ya de acuerdo a la configuración que yo hice. Pero esto que ustedes ven acá, estas son las condiciones que ustedes pusieron eh, para, para el examen. Sí, o sea, que el docente pone, ¿verdad? Y ahora le indicamos que queremos editar el cuestionario. Y es en este momento, fíjense que acá no hay ni una sola pregunta. Es en este momento donde uno indica que este. Primero, ah, importante, reordenar las preguntas al azar para que todas las preguntas salgan en orden diferente. Entonces, la pregunta 1 de, de mi alumno Miguel va a ser diferente a la pregunta 1 de mi alumno Alcide y va a ser diferente a la pregunta 1 de mi alumno César. Totalmente diferente el orden. Eso ganamos al seleccionar acá. Y ahora vamos a agregar. Acá, como les dije, nosotros podíamos haber agregado esas preguntas que vimos, pero eso después se queda un poco desordenado. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a irnos hasta el banco de preguntas en esta segunda opción donde dice, voy a agregar mis preguntas desde el banco de preguntas. Me voy hasta el banco de preguntas y le indico. Yo, mis preguntas para, esta, para, esta, para este cuestionario está acá, en esta categoría, en la unidad 1, usuario alumno. Fíjense que acá ya tengo todas las preguntas, selecciono todas las preguntas. Acá también puedo hacer clic acá para seleccionar todo de una. Y le digo ahora que estas preguntas que están en esta categoría quiero añadir a mi cuestionario. Ahí. Y ahora fíjense que en la página 1 tengo dos preguntas y en la página 2 tengo dos preguntas. Y lo que yo les decía hace rato, acá podemos modificar esto. Acá ustedes pueden indicarle, esta pregunta ahora va a valer 5 puntos y le cambio acá. No hay problema, él me va a tomar. Eso también les quiero comentar que no está escrito en piedra eso que nosotros hicimos, sino que este, eh, uno lo puede volver a cambiar en todo momento. Eso no, no hay inconveniente. Lo único que tenemos que tener en cuenta siempre acá... Fíjense que para la tarea pide que todo valga 10 puntos, entonces tengan en cuenta eso, ¿sí? Pero lo único que tenemos que tener en cuenta acá siempre es que si yo trabajo sobre 20 puntos en este momento, esta calificación máxima debería de ser 20 puntos también. Entonces, sobre eso siempre me va a hacer el cálculo. Y ahí le doy en guardar. Entonces, debe coincidir, tenemos que tratar siempre de coincidir la calificación máxima con el total de calificaciones. Y ahora ya tengo... Mi cuestionario. Algo muy importante, estimados profesores, es que si van a, a trabajar ya con esto, hagan una previsualización de su examen. ¿sí? ¿Dónde hacemos eso? Acá. Nos vamos hasta acá y le decimos, quiero ver cómo van a ver mis alumnos este cuestionario. Entonces hacemos una vista previa. Pueden darle en comenzar intentos sin ningún problema porque la plataforma sabe que ustedes son los docentes y el resultado que se obtenga acá no se va a guardar, digamos, en el banco de preguntas. ¿Por qué? Porque él sabe de que ustedes son los docentes y que lo único que están haciendo es están probando nada más su cuestionario. Entonces, ustedes pueden observar acá cómo va a quedar el cuestionario. Entonces, pueden probar sin problema. Pueden probar esto eh, sin ningún inconveniente. Acá. Acá. Voy a probar esto acá. No importa nada acá. Voy a, solamente a modo de prueba. Siguiente página. Este siguiente página, porque eh, eh, el método de navegación es libre, me va a permitir después ir a la anterior. Si el método de navegación era secuencial, eso ya no es posible. Y tampoco es posible avanzar acá. Fíjense que yo puedo saltar acá. Puedo saltar también acá en la página 1 o en la página 2, donde se encuentra esta pregunta. En el de secuencial no se puede hacer eso. Entonces acá le pongo falso. Acá le pongo... Y yo como docente puedo probar esto. Y no pasa nada. Ahí está. Es así como uno mira cómo va a quedar y, y ve desde el punto de vista del alumno, digamos, su cuestionario. No sé si hay alguna consulta con respecto a lo que conversamos hasta ahora. Si no, es, si no hay, entonces me gustaría saltar al siguiente... Si es que no hay, si es que hay, no hay problema. A la siguiente tarea, que en este caso va a ser la tarea de crear justamente una tarea. Acá, hacéis crear una tarea. Bueno, entonces acá nos pide crear una tarea y configurar la tarea de acuerdo a estos criterios, ¿verdad? Que esté disponible desde el 27 hasta el 9 de agosto el tipo de entrega. Texto en línea, archivo enviado, eh, que no nos que no nos envíen entregas. Esto es importante porque si no se nos llena el buzón de, de mensajes y que sí le notifiquen al estudiante cuando nosotros le calificamos. Eh, la puntuación acá va a de depender de cada uno y el método de calificación también, si es simple o si es por guía de evaluación o si es por rúbricas. Bien, entonces, eh, siempre tenemos que tener activada la edición del curso y nos vamos a agregar nuestra tarea. Agregamos hasta acá, buscamos la opción tarea y acá seleccionamos en agregar. El nombre de la tarea, fíjense que el nombre de la tarea es lo que ustedes pueden observar acá. Yo voy a tomar como ejemplo este que tengo acá, solamente a modo de ejemplo. Y me voy hasta acá. En la descripción, todo lo que necesitamos que se haga eh, yo utilizo esta estructura donde pongo el objetivo, mi introducción, las instrucciones, los pasos para subir la tarea, la fecha de entrega, los criterios y bueno, hasta la bibliografía que pueden consultar para poder, eh, digamos, plantear con éxito esta tarea. Cada uno tiene su forma de plantear esto, esto es solamente una, una idea que yo les paso. Si por ahí lo quieren usar, lo pueden usar sin problemas. Eh, nada. una vez que tenga esto acá, ya paso a la disponibilidad que en este caso me indica que la tarea tiene que estar disponible desde el 27 hasta el 7 de agosto, entonces pongo 27 acá 7 de agosto acá y acá, ¿Qué me indica esto acá la fecha límite me indica que después de esta después de esta fecha que me pide acá, que es el, en este caso, que es el, el 9 de agosto, ninguna tarea se puede entregar. Ahí es donde uno restringe realmente. Si ustedes dejan esta opción, si ustedes dejan esta opción, en este caso, eh, abierta acá, entonces... La fecha de entrega de cierre va a ser el 7 de agosto, pero el estudiante el 8, el 9, el 10 puede seguir entregando las tareas sin problema. Yo configuro así porque nosotros en el curso todos estamos con un montón de trabajo y todos avanzamos de acuerdo a nuestro ritmo. Entonces yo suelo marcar esta y esta para que ustedes puedan entregar después. Pero si quiero bloquear esas entregas para que nadie más pueda subir, entonces puedo definir una fecha. Y esto de recordarme es simplemente para que te dé un mensajecito en, en el correo para que, que entres a calificar. No suelo, no suelo usar esa opción, pero este es para eso. O sea, acá 23. Y acá también 23. Bien. Ahora pasamos a las otras opciones donde nos indica que eh, tenemos que tener texto en línea y archivos enviados y 5 megabytes Entonces seleccionamos texto en línea Archivos enviados, acá uno puede poner, por ejemplo, que en texto línea te escribas 300 palabras, por ejemplo, y el número de archivos, si uno, por ejemplo, pide hacer un, eh, una investigación sobre un tema en un documento, en Word, por ejemplo, entonces uno puede limitar hasta un, un, un solo archivo, y si son puro texto, entonces con 5 megas ya es suficiente. Y acá es donde uno puede, si esto se queda vacío, te puede alzar en un PDF, por ejemplo, sin problema. Pero uno puede también elegir el tipo de archivo con el cual quiere trabajar. Entonces, si uno pone que al eh, documentos este, en, en, en Word, por ejemplo, uno puede indicar esto acá, acá, archivos de documentos. Le da en, en guardar y este, espera, aquí, documentos y archivos expandir acá. Eh, Hey. guardo los cambios y acá le puedo poner poner .doc por ejemplo .doc o .docx o que me acepte todos estos tipos de documentos pero solamente eso el tipo de retroalimentación comentario de retroalimentación comentario en línea yo suelo poner en sí por si sí, lo que me escriban acá en este texto en línea para que yo lo, lo tenga también ahí en el momento de calificar Configuración de la entrega, eh, si sí, es necesario que los estudiantes no, permitir reapertura manual para que el docente, si quiere volver, que el alumno vuelva a entregar, entonces manualmente le indique. Entregas por grupos no, avisos, que le avise a los estudiantes, sí, pero que no nos avisen a, a nosotros, a los evaluadores, porque como les digo, se nos llena el buzón de mensaje. Y la calificación. Acá es donde uno define si la calificación va a ser cualitativa o cuantitativa. Si queremos usar escala, entonces tenemos que seleccionar la escala y definir una escala. Que lo vamos a, a ver en la, la siguiente, la otra semana. Eh, y este. O uno define que va a ser una puntuación. Y en la puntuación uno dice: esto va a ser sobre 10 puntos, por ejemplo. Y acá. Uno define si va a trabajar con simple o con guías de evaluación o con rúbrica. Si es simple, tenemos que guardar esto y terminó. Si vamos a trabajar con guías de evaluación, entonces se tiene que crear esa guía de evaluación. Hay un video en el curso donde se muestra cómo se hace eso. Y si uno elige rúbrica, entonces también hay un video en el curso donde muestra cómo trabajar con rúbricas. Se guarda y en un segundo momento se define la rúbrica para esta tarea en particular. Entonces, para mi ejemplo ahora, en honor al tiempo, voy a trabajar con calificación simple y directa. Y nada, simplemente guardo los cambios y muestro para ver cómo queda esto. Y es así como creamos una tarea para que nuestros alumnos después puedan subir un archivo, en este caso en, en Microsoft Word o en ODT o, o en cualquier extensión que tengamos ahí. No sé si hay alguna consulta hasta acá. Si, si no la hay, entonces paso a la siguiente, que sería la A7. En la A7 nos pide seleccionar cualquier de las opciones que hay ahí, no todas, si quieren no hay problema, pero se selecciona uno nada más, puede uno seleccionar un glosario, puede uno seleccionar una wiki o puede uno en este caso seleccionar por ejemplo una base de datos, yo no era el tiempo ahora porque los ejemplos ya están en el curso, todos esos ejemplos están en el con, con sus respectivos videitos de cómo se plantea cada uno entonces yo puedo decir bueno para esta actividad yo necesito que mis alumnos me preparen este una un glosario de términos de mi asignatura entonces eh, para que ellos vayan nutriendo sobre los términos que se utilizan en mi asignatura entonces acá puedo poner el glosario de Términos de la asignatura. Y acá el completar. el Glosario secundario. Entradas. Sí, permitir editar siempre. Le podemos decir que sí. Si por ahí de repente le faltó algún acento. Permitir entradas duplicadas. Uno puede indicar sí o puede indicar no. Esto ya va a depender siempre del criterio de cada docente. Permitir comentar las entradas. Esto es interesante para que un compañero le pueda comentar al otro compañero su entrada. En, en apariencia, estilo simple, diccionario. Y nada, una vez que tengamos esto listo, simplemente guardamos y volvemos. Entonces, está listo nuestro glosario. Nuestro alumno lo que tiene que hacer es ingresar dentro del glosario. Este glosario está ordenado por vista alfabética, vista por categorías. También está este ordenado para que uno pueda ir avanzando por, en este caso, por letras. Acá uno puede seleccionar y este, este ya está listo para que uno pueda añadir una entrada teniendo en cuenta un concepto acá y ahí se va a ir guardando Bien, y con respecto ya a la tarea que se entrega recién el otro viernes, eso consiste en, en varios pasos realmente. Primero, que uno defina la, la contraseña. Esa contraseña que yo le suelo pasar a los docentes es la que este, uno puede, como docente mismo, puede... Este, puede definir entonces uno puede a ver, ingresar curso de prueba y definir una contraseña de matriculación entonces uno entra en su curso de prueba nos vamos hasta ver más y eso está en usuarios entonces nos vamos hasta usuarios y acá uno puede este uno puede entrar en el método de matriculación estudiante acá y definir, uno puede acá definir la contraseña que va a tener, eh, que, que le va a pasar a, a, a sus estudiantes. Entonces, por ejemplo, si el curso es este, pediatría, por dar un ejemplo, entonces yo puedo poner pediatría.1 o pediatría 2020, pediatría.20. Tiene que tener mayúsculas, minúsculas, este carácter no alfanumérico que puede ser un punto, una barra de división, un ampersand, eh, un asterisco, ¿sí? un, as, un signo de más, pediatría punto 20, por dar un ejemplo. Y acá es donde uno define quién se va a poder matricular con esto, en este caso un estudiante. Entonces yo puedo definir esta contraseña de pediatría para que un estudiante se matricule. Entonces acá puedo poner un mensaje de bienvenida a mis alumnos. Entonces, eh, cuando el alumno eh, reciba el enlace del curso o busque el curso del profesor, introduce esa contraseña, esta contraseña de acá, esta contraseña de acá, el alumno se matricula al curso, pero también al alumno la plataforma ya le envía este mensaje que prepara el profesor. Entonces, eh, pueden preparar acá un pequeño mensaje para sus alumnos ¿verdad? Y este, cuando se matricula su curso, ese mensaje le va a llegar en el, en el correo a, a, al alumno que se acaba de matricular. Eso sería la forma en la cual uno define una, una contraseña. Fíjense que acá uno también puede ir eliminando otros métodos de matriculación que ya no le sirvan, ¿sí? Uno puede ir eliminando también. Lo otro también que les quiero comentar es que los métodos de matriculación no solamente se definen para los alumnos, puede ser, por ejemplo, en el caso de anatomía, por ejemplo, que yo sé que están trabajando con un grupo de, de 18 más o menos si no son más. Entonces, uno, por ejemplo, y los de medicina interna también, que son un grupo de docentes bastante grande, medicina interna 1, 2 y 3 entonces uno como docente de ese curso puede definir una contraseña de automatriculación para su colega, en este caso para un docente entonces le puedo llamar método de matriculación docente le puedo llamar así y acá yo le puedo eh, poner el método de matriculación este pongo la matriculación acá por ejemplo anatomía.20 y esta contraseña es la que le voy a pasar a mis colegas, entonces digo con esta contraseña, todos mis colegas van a poder matricularse como profesor defino esto acá que con esta contraseña todos se van a poder matricular como profesor y acá puedo, obviamente puedo poner otra vez un mensaje para, para, para mis colegas, sin problema y luego añado el método, entonces qué hago eh, como jefe de cátedra le puedo decir, bueno muchachos esta es la contraseña de automatriculación de nuestro curso. Matricúlense ahí y ya van a entrar como docente. Sin problema, se van a poder matricular en su curso. Eh, no hay ningún problema. Ahora, ¿qué es lo que pide esta actividad? Es, primero, eso, ¿verdad? Eh, conseguir la contraseña de automatriculación del curso. Luego, este. Conseguir el enlace al curso. Por ejemplo, ya tengo ahora mi contraseña. Esta es mi contraseña. Y luego. Tengo el enlace a mi curso acá. Tengo el enlace de mi curso acá. Y este copio esto acá. Y después redacto un correo a todos los que aparezcan en mi lista. Efectivamente, no me voy a poder enviar a mí mi nombre, también tiene que aparecer acá. Entonces le envío a todos a su correo esa contraseña para que ellos se puedan matricular con rol de estudiante, en este caso a mi curso. En eso consiste la práctica y también que ustedes se puedan matricular después al curso del compañero y por lo menos poder completar una de las tareas que ofrece el compañero en su curso para que después él también pueda calificar tu tarea y bueno tener esa, digamos, esa experiencia de este calificar y visualizar los exámenes, enviar otra vez a borrador y todo. Eso. Entonces, en eso consiste esta actividad A8. No sé si hay alguna consulta con respecto hasta acá. No, ninguna, licenciado. Ninguna Pastor, licenciado. Sí. Yo, yo pregunté en el chat si se puede saber si el alumno tiene abiertas dos pestañas y cómo podemos penalizar si no cumple las reglas en el examen. Y eh, bueno, y eso, eso, ya, eso ya el, el docente lo, lo va a tener que, que definir, ¿verdad? Porque el... Cómo van a penalizar, lo que se va a hacer ahí en ese caso, vamos a suponer que yo en este momento tengo abierto este, tengo abierto, ustedes pueden observar que tengo una, dos, tres, cuatro, cinco pestañas abiertas, ¿verdad? ¿Pueden observar eso? Sí, se puede. Bien, entonces, lo que ustedes pueden hacer es decirle, por ejemplo, ahora, eh... Vamos a suponer que el profesor Alcide es mi profesor y yo soy Miguel, ¿verdad? Y me dice, Miguel, me gustaría que compartas tu pantalla conmigo. Entonces, el alumno lo que tiene que hacer es ir abajo a compartir su pantalla y ahí el profesor va a ver si realmente tiene estas dos pestañas, nomás que no tenga estas cinco. Y ahí le puede decir, por ejemplo, mostrame qué tenés en la tercera pestaña. Y bueno, ese tipo de de decisiones después de que se hace, ya va a quedar ya directamente ya a criterio de cada docente. O si de repente escucha algún ruido raro, ¿verdad? Porque yo puedo ver que acá todos ustedes tienen el micrófono, este... que todos ustedes tienen el micrófono cerrado, pero yo, este... podría después de indicarle, este... María Teresa, porque no, no prendes tu micrófono, por ejemplo, verdad? Entonces le pido que aprenda eso, siempre voy a, a estar visualizando eso, el modelo no. <ríe> es un ejemplo nomás, profe, <ríe> gracias, profe, este, es un ejemplo nomás, no, pero, pero, bueno. pero, pero al pedirle que haga eso, él puede primero cerrar la, la pestaña que tuvo, siempre y después comparte pantalla, y también se puede hacer eso, verdad, pero, sí, es pero lo, como sido, que... lo, más, lo más lógico es que va a hacer eso, va a cerrar, ¿Y? clic y abre la pantalla, y se sí? ah, va, va a hacer eso. <ríe> eso. nadie va a mostrar sí, pero eh, como bueno, te bueno, digo, es, bueno. una, es una, una, presión que uno le está poniendo también al, al alumno, profe. Ellos son muy rápidos, es un ratito sí. de no cerrar y vamos a mostrarte. También, ¿verdad? Pero ahí están las otras técnicas que nosotros podemos hacer, ¿verdad? Eso de navegación secuencial, de no darle mucho tiempo para que ellos puedan, en este caso, este no, no darle demasiado tiempo para que completen su cuestionario. Este, lo otro sería eh, barajar todas las preguntas, sí, y barajar también todas las respuestas. Entonces, el alumno eh, le cuesta mucho a, a, al grupo, o sea, le cuesta un poco más por lo menos eh, indicar cuál es la pregunta 1 y la pregunta uno es la pregunta 10 para el otro, y no, no, posiblemente a ninguno le va a coincidir, porque va a, a mezclar ahí entre todos. Es de que existe posibilidades, va a siempre existir posibilidades, profe. Ellos son rápidos. Pero por lo menos algunas algunas restricciones le deberíamos de poner también. No sé si hay alguna otra consulta. Bueno, si no la hay, entonces. Este, le agradezco muchísimo el compartir hoy, voy a dejar de grabar ahora, esta grabación se va a subir en el curso y nos vemos el próximo viernes, si Dios quiere, a las 10 de la mañana, en nuestro encuentro semanal.